Tú no tienes cojones para responder. Y si me responde, te vuelvo a matar. Tú hablas mucho y hace poco, palita M. Tú eres una gallina que sale corriendo cuando estás. Pierdo. Es que tú no llegas a mi rango, te rompo a todos los ovarios. Talento tengo mucho pario, que andan con pistola en la mano. Tus mujeres tienen dos granos, no digas mentira a mi hermano. Tu mujer me dice que tú no le das. Yo tengo dos granos pa' meterse La, la pistola mía suena aquí. y la tuya, te ya Parece que tú no compones nada, haciendo dembow esa mierda. Por eso es que tú no vas a viajar. Abran paso, llegué yo, que voy corriendo como una moto. Me pueden tirar. Que tú eres una bebé, todos los raperos te dan leche. Lo que yo tiro es como una mierda, dime si tú te la vas a beber. No quiero abusar del instrumental, solo a ti te lo quiero meter. Alta mama, esa mierda, ven y baja chupame la bola. Tú me metiste la bola negra queriendo meter la marrilla. Oye, chico, abre tu paraguas que te vamos a mojar la lluvia. Yo soy como un ciclón, tengo más poderes que King Kong, inteligencia de Hong Kong. Por eso. Yo represento mi país, de De que yo salí. tú no me entiendes, wannabe yo soy como una máquina disparando para pero caso. Todas las letras son mías, yo no la tengo que copiar. Demuéstrame tu habilidad, hermano, ponte a copiar la rima que te voy a dar. Tengo la mascota rebosada y todavía no he tirado nada. Me dio la ganas de matar sin tener una pistola, lo que yo tengo. Y lo voy a disparar A mí nadie me va a parar Si ya salí de la escuela Yo voy a hacer todo lo que el público a mí me pida Está tirando mucha balas Pero no le da. el objetivo Pasa mucho el Y con gusto yo te la escribo Está poniendo mucho huevo Y no le temo al carcelero Yo tengo los huevos llenos Al movimiento paralelo Yo no me canso de meterle Porque soy un asesino Subo a la tarima y todo tu esa letra yo la escribo y no se compran en la tienda Yo tengo miles de barras que te pone loco, nigga Tu manada a mi me tira y se rebala con mi <risa> crema En mi que hago una biblioteca, Tú no me llegas, maniga tú también mierda que rapean, yo soy el que la fabrica Que lo que tú dices, pana, te rompo la billetera Solo tengo 18, mujeres son 28, Tú eres un chavo del 8 Te disparo con el 38